Qué tal, bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy como ya pudieron leer en el título Ya ves que les spoileamos todo por el sí, título Ya andes sí, a ver claro, todo, ya, Mario Ya ¿Qué? se ponen un clic ahí al video Porque ya saben, ya saben el título Vamos a hacer una pupusa gigante, Mario Sí, vamos a ver qué tal nos ah, salen exacto. Porque no somos especialistas en pupusas no. Como andes a ver, la pupusa es del Salvador ah, Es la comida más tradicional de todo El Salvador Es como el taco mexicano claro, Es como Mario. la pizza en Estados Unidos Ah, no en Italia Como la hamburguesa, pues, en, en Estados, Estados Unidos, Unidos El ramen de, de Japón, de Japón. La Infroyante. torta ahogada Guadalajara Pero Mario Se nos complica algo Pues vean No tenemos un comal grande Vamos a tener un pequeño problema Que como queremos hacerlo gigante Vamos a ingeniarnos Cómo hacerla gigante Porque no cabe en el comal es pequeño. Ah, exacto, tenemos... es pequeño. Pero vamos a hacer un ingenio. Y aparte, Mario, la ventaja que no es la primera vez que hacemos pupusas. De hecho, ya hicimos en El Salvador. Sí, vayan a ver. Aquí les vamos completo. a dejar el link. <ríe> pero vamos a hacer el intento de hacer unas pupusas aquí en México. A ver cómo nos sales. Nos vamos a ingeniar, Mario. Aunque sí, te voy a comentar algo. ¿Qué? No vamos a poder lograr el reto Guinness, Mario. Porque ya existe una ah, pupusa pues, gigante. No, la pupusa. La pues sí, más gigante. Del me mundo. No importa, exacto. no importa. Pero se trata de, de, de divertir a la gente ajá, Y se entretenga viendo nuestras locuras Claro, así Vamos que hay que comenzar, Mario Vamos, pero también hay que decirles Que ya se nos adelantó aquí mi mamá Ajá, ¿no? exacto, nos ya nos preparó los condimentos sí. Entonces esta es la salsa de jitomate, paul También tenemos el curtido Exacto, que aquí el tradicional no, curtido, Aquí no Mario. le echamos mucho vinagre Que ya por lo regular, si ya ves que están en los botes Y llenos de vinagre tan grandotes y, todo, ajá, y, grandes. y ahí sigue lo que es la masa Que es necesaria también Exacto La masa y de aquí las viene... vamos a hacer de lo más tradicional, Mario Hay que comentarles eso Sí, es que aquí también no es... hay otra cosa no, es que no, hay, no hay loroco. Exacto, es como que lo que se encuentra más, más rápido Y más, más rápido. fácil aquí en México Porque dijera Mario, no se encuentran muchas cosas Tradicionales de allá del Salvador Mario. Sí, busquemos loroco pero no existe en México no. Pero nosotros las vamos a hacer De chicharrón con queso Exacto, ¿Y ¿qué más, Mario? Pues el queso Más queso, <risas> más queso adicional y, a, y aquí mi mamá también nos preparó una salsa mexicana Porque también queremos hacerlo al estilo mexicano Ponerle un toque mexicano a ver qué tal sabe, ver, Mario sí, vamos Exacto. a probarlo ¿verdad? Nada perdemos en intentarlo, Exacto. ¿verdad? Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es la masa Que obviamente, Mario, teníamos que sacar a Blanquita a mi mamá Porque ella es la experta en hacer eso Nosotros nomás, pues la vamos a seguir, Mario Vamos <risas> a seguir sus pasos porque nosotros somos una perdición en la cocina se comenta que lo primero que hay que hacer, Mario, es... Con aceite, mojarse las manos. Es raro, más. Y de ahí, pues, empezar a tortear. Así. Pero, ocupamos, Paul, que lo hagas más grande. Porque sí, porque está pequeño. muy chiquito. Exacto. Yo pienso que vamos a usar la mitad. Sí, pa, para la parte de arriba y la mitad para la parte de abajo. Vamos a hacer la bolita Ajá, de nuevo. más grande, exacto. exacto. exacto. Y ya la vamos a aplanar y a hacer más. Ah, exacto. Que se vea que tienes brazos de albañil. Primeramente, tienes que hacer con aceite, ¿ah? ¿eh? Con mucho, ¿qué? ¿Con mucho? Embarrasar las manos de aceite, Marín. Como que si fuera a dar masaje. No. <risa> Está bien. Ahí va, ahí va agarrando forma, ahí va agarrando forma. Soy bueno yo para esto. Así como nalgadita. Ajá, nomás que no la ocupas <ríe> a tronar. Ya ya tenías que <ríe> bien duradillas. Ya lo ya ya, ya, ya, no, ya, ya, no. ya con eso está bien, ya con eso ya la puedes poner en la bolsa. Ahora sí, no ocupas golpearla. No, no porque se quebra. Es suave. Es suave. menos fuerza, porque mira, si te está quebrando toda la masa, Mario. <ríe> La masa se quebra porque te falta aceite Ah, ya vieron, la masa se empieza a quebrar porque no tienen el aceite en suficiente En pocas ¿sí? palabras vas muy ¿sí? mal, Mario no, no, no, pero es que es bueno porque mucha gente no sabe hacer pupusa Exacto Y como si como se, les empieza, se les empieza a quebrar la masa es porque les falta aceite en las manos no, Bueno, que diga mi parte ya la hice y la hice bien ah, no, no, yo estoy haciendo una pupusa light Bueno, bueno que no dice el aceite Ahí ustedes... No, pero fíjate Mario, es muy necesario el aceite Porque pues el aceite... No de se crean, pero miren, no se crean La verdad, a mí me gustaron mucho Las pupusas muy bueno, la la aceitosas la Porque las otras cinco están como muy secas Ahorita me acabo de dar cuenta que no llevo un círculo, no llevo un, un, óvalo. un óvalo. Es que Mario, hasta más plano la está haciendo, mira, fíjense, está muy delgadita esta y luego está en forma de volcán, así no debe de ser Mario. Ahí medio se parece, es como los cuates. Ajá, exacto. Uno sale más alto que el otro. <risa> Sí se no, puede. ni los que salen así no, tampoco. pero sí se puede. Tratar de hacerlo parecido si sí se puede. Ah, no, sí es cierto. Yo me acuerdo, ya me acuerdo que sí es cierto porque los chinos hacen todo igualito al original. Exacto. ¿eh? Seis hojas y media después. Bien, Paul, ahora sí toca el turno de. El chicharrón con queso, Mario. Ahora sí viene lo bueno, güey. Huele sí. bien rico. <risa> Aquí nomás se le ve más chicharrón que queso, ¿eh? Ajá, pero, exacto, pero si ustedes quieren, pueden echarle más queso. Y pues ahorita nosotros le vamos a echar un poquito más de queso, ¿ah? ¿eh? Sí, nomás que primero hay que ver la porción de cuánto chicharrón con queso le vamos a echar. Y después el queso, Mario. Échele usted sin miedo al éxito. Échele, échele. Parece pizza. <risa> Ey, ¿es pupusa o pizza? <risa> no sé, Mario. Pero sí, parece mucho pizza. Así. Le echo más queso, le puedo echar poquito queso más sí, Para poquito. que sepa buena, para que se vea así el queso derretido, bien como, rico como en los como, anuncios de como pizza Como en los comerciales ah, Exacto, Pero vamos a echarle queso a echarle, Échale queso <ríe> Pero ojo, en los comerciales le dicen está. Le echamos no resistón. Nah, guácala A ver, ¿le <ríe> echas más queso? Sí, nah, poquito más queso <ríe> Es una pizza Es una pizza parece pupura. Es una pizza de maíz <ríe> se sí ocupo tu ayuda, ahora si sí ocupamos sí. de cuatro manos, porque la verdad, dos manos creo que va a ser un desastre quedamos, total quedamos cortos, sí. tengo dos manos tengo tres manos no, ah, no se crean <risa> nada. ay caray, ¿cómo lo hacemos? A aquí ver. es fácil Mario, Tú ah, allá y yo ¿cómo? de acá ¿y, y qué no vamos a hacer? voltearla, pero con mucho <risa> ¿Sí no. es así o no? cuidado, no así no es, agárrala de la masa de aquí, del borde de, de la bolsa, pero de la masa. Vamos a ver, primer intento, si no vamos a hacerlo todo de nuevo, ¿eh? No, oh, <risa> se está quebrando. No, no se quebra. Aquí, aquí, pon tu dedo aquí? Aquí, al borde, aquí, al borde. Y, más, ayúdanos de la esquina. No, no, dale, dale. ¿De ahí? Sí, dale. Una, dos. dos. Que caiga recta, ajá, ¿ah? sí. Que caiga recta. Así mero, así mero. ¿Va bien? ¡Oh, ¡Lo logramos! Dice, si no pudo ayudar mi mamá. Sí lo logramos. Ah, sí lo logramos. Ahora lo vamos a hacer como tipo empanada. No, a mi mamá, mira, mi ella sabe cómo. Ajá, quítale el exceso, porque si tiene poquito exceso la de Mario. ¿Cuánto debe de a... medir? Más o menos esto. No sé, ahorita la vamos a medir. Justamente dice 38 centímetros, miren. 38 en, centímetros. Enséñale salí ahí al último, Mario. 38 centímetros. No más que Mario. Ocupamos hacer un proceso Pues como pueden ver nuestro comal No cabe esa pupusa Ahí gigante tenés. Miren, miren el tamaño de la pupusa Mario Muéstrales el tamaño de la pupusa O sea, son fácil Dos manos mías, tres, cuatro manos mías. solamente caben dos Sí, <risa> tenemos un gran problema, a ver cómo le hacemos ¿Qué, qué, qué piensas tú, has, cómo hacerle? Lo que tenía pensado, Mario, es partirla en varias partes y coserla. Sí, es la única forma, partirla y hacerla por piezas, calentarla por pieza. Obvio, muchos se van a enojar, eso no es pupusa Pero nosotros vamos a hacer el intento a ver si se puede. Después armarla como pupusa y para que ustedes la vean completamente, ¿verdad? Exacto. Ya vimos la forma de cómo lo vamos a hacer. La vamos a no. partir, Mario, a la mitad. Ahora sí la vamos a partir como el pastel, justo a la mitad. Porque debe ser justo a la mitad, Mario, si no. ¡Ay! Ah, Mario, si no se te deshace, Paul. Con calma Y tú tienes paciencia para todo Para eso Tú mm, eres muy paciente, Pau no, no te, te creas Ahora sí, la parte difícil Como lo pensé, es agarrar entre los dos O sea, tú de un lado así Y yo del otro así Y de ahí pasarla acá Va a ser una maniobra difícil Pero antes la tenemos pocuta. que Antes tenemos que ver los pasos que tenemos que hacer ¿Cuáles pasos? ¿Cómo no, entrar? pues así, mira okay. Haz de cuenta, la vamos a meter por arriba Hay que calar primero No, pues no ahí, se puede por acá. Acá. No ah, <risa> No entendía Por arriba Vamos por arriba ya, No es por abajo Sí ¿tú? por abajo Pero ahorita haz de cuenta Que vamos a hacer el cáliz del movimiento Haz de cuenta que eso va a ir por abajo Pero mientras cala aquí Así Así Y de ahí Los dos al mismo ¿Agarrarla de aquí o no? ¿De mm, la punta? Pues sí porque si no se nos va a vencer Y de ahí moverla los dos juntos Así Ya lo entré Ah. Espérate, no, espérate ya, Ah, así está fácil, Paola, agarra la punta y lo ayúdala, ajá, ¿eh? ayúdala así Deja, ocupa una mano más Sí, ya, así, ahí bueno, nomás ten cuidado con el aceite, eh la tú de la esquina, suelta la tuya. De ¿eh? sí, poco a poco ah. Ah. Ah. A ver, espérame, ¿eh? déjame sacar este no. Mi mamá, Ey, ¡No! Ahí va la mitad, vamos a ver Falta la segunda. Ahora sí, ya llegó el momento de voltearlo. Pero no pues. Es complicado. Sí, no, pero fíjate. Ah, oh, ya se está. Despega lo poquito. Ahí. <risa> a está ahorita poquito y se, nos, se nos deshacía. Pero nada, no sé. Yo siento que es más fácil ahorita voltearlo. Vamos a ver si es cierto. ¿eh? Una cosa es decir, no Vamos ah, a ver Así ya lo levanta. Lo malo ¿no? que no, no se levanta parejo. Se va a deshacer. Debes hacer ahí. A dar la vuelta tú, pues. Una, dos. Es que no, no Mario. es me que estorbas, paul, paul. me estorbas, me <risa> estorban Fuerza rápido, rápido, rápido. Rey. Oh, oh. Suéltalo, suéltalo! ¡No, no, no, saque rápido, Paul! Pero ahí quedó, de todos modos, falta ahí que se pase la la de abajo. Algunos centímetros más tarde. Y bueno, Paul, se nos deshizo, Mario. Es que es muy difícil esto, la neta, es muy difícil. Fracaso. Exacto. <risa> Exacto. El, paso de, la el paso de la muerte. La vuelta. Que quemada, es lo más complicado. Sí. Bueno, fue lo complicado en la anterior vez con esa que ya vieron quemada. Tú la voy a pasar. Dale, a sí, dale, dale. dale. Sí, mira, vela éxito, acosando, éxito, vela dale, cosando, vela cosando, la acosando. Vela acosando. Acuéstala, acuéstala, acuéstala Así mero era Y ahora sí, pues Pero que mira, se esa más. se doró un poquito más Un poquito menos Un poquito menos, Ajá, más porque quemó, la otra se quemó Esa se quemó por completo Ahora sí, vamos a pasar esa pupusa Que a lo mejor ya está hecha Me dicen aquí los términos a los que veo Que ya está hecha, así que la vamos a pasar Acá donde tenemos la otra mitad de la pupusa Y ahora sí, para convertir nuestra pupusa En una pupusa gigante <risa> la, fíjate, la, se, sí quedó como pupu la última que hicimos sí la, quedó segunda sí, como la segunda sí no se había quedado bien Está nuestra mega pupusa Mario <risa> <risa> El intento de la pupusa Esta es la segunda que hicimos Esta es la primera Como pueden ver la primera se nos quemó poquito o oh, ¿Ustedes cómo la ven? ¿La ven buena? ¿Ustedes cómo la comen? ¿Quemada, tostadita o blandita? y Ahorita vamos a echar lo que es el curtido Claro Mario, que eh, con claramente eso, esto en las manos como ya hemos preparado todo con nuestras manos al cabo están limpias, no, no están sucias fíjate Mario, yo pienso que mucho salvadoreño a lo mejor nos va a regañar porque dicen, el curtido y la salsa va al lado porque si no la pupusa se aguadea pero nosotros lo estamos haciendo así para que se vea más bonito, Sí, para tapar los negritos, <risa> lo que vamos a hacer es que la otra mitad la va a preparar Mario que voy a preparar lo que ustedes nunca han visto, exacto Mario más una pupusa al estilo mexicano que lleva salsa mexicana va a ser del otro lado, para que vean ustedes es como queda pues mira, Paul ya se ve más, más bonita. Sinceramente, Exacto, se ve más bonita. No se ve rica. Y ahora sí, sigue lo que es la salsa. Así, ¡guau! Wow. Exacto, así mero, como una pizza, Mario Y listo, Mario, ya quedó, ahora sí, nuestra ah, pupusa gigante Así quedaron nuestras mini pupusas y la pupusa gigante, claro, ahí como pueden Mario, ver, ya, ya las preparamos y todo, Mario, para que ustedes vean cómo es el concepto de una pupusa original y real Que aquí está, miren, pequeña. y una pupusa grande ¿Qué tal nos quedó, Mario? Ahí, en comenta? es, los los comentar. comentarios Hay que comenzar a comer Exacto ¿Qué a no, oye, Yo me voy a comer una pequeña okay. De chicharrón con queso. Ah, es de chicharrón con queso. Mm. Por eso hicimos de chicharrón con queso porque pues no había otros ingredientes y pues. Espero les haya gustado este video. Y recuerden por favor dejar su like, suscribirse, activar la campanita y vayan a seguirnos a Facebook. Mm, a por aquí. Exacto Mario y vayan a seguirnos ahí a Instagram. Y también Mario, como ya les habíamos dicho, compartan los videos y vayan a ver los anteriores videos y todos los videos. Y hasta la próxima y guídenme. Hasta el siguiente video. Esperemos que gustado